Todavía tengo que hablar a la, a la escribana, a ver si me contesta la loca. Que eh, me ha pasado mucho tiempo. Me quedó con mis 50.000, como dijo el corazón, la única que ganó fue ella. Le quedaron 50.000 de tu... Tengo que ir a cerrar el agua. Ah, ya, voy a decir. Una baja y tapo. Antes de echarle el libro.